México es un país en el que existe la violencia extrema, mucha pobreza, desigualdad y hay mucha inmoralidad, México es la Sodoma y Gomorra moderna, así como Dios destruyó Sodoma y Gomorra haciendo llover azufre, así también destruirá México, pero esta vez no va a mandar azufre un cataclismo, sino que mandará zombies a México, así es México será atacado por zombies, ellos serán las consecuencias de una enfermedad terrible en la tierra que se ha Proxima, estos zombies van a morder el cuerpo de los mexicanos hasta que su cuerpo se pudra, ellos morirán, entonces lamentablemente todos los mexicanos morirán. El gobierno de los Estados Unidos mandará soldados americanos a México con la finalidad de adueñarse del territorio, sin embargo las armas de los soldados serán inútiles, los soldados serán mordidos por los zombies y es ahí donde se multiplicará el ejército zombie a más de 800 millones de zombies, esto preocupará a todos los gobiernos del mundo, así que la ONU y Estados Unidos temerán que pronto todos sean infectados por los zombies y que la humanidad desaparezca por lo que decidirán optar por bombardear a México para salvar al resto de la humanidad y países. Entonces México será bombardeado y así es como México terminará desapareciendo del mundo y los zombies mueren desintegrados. Será un trágico desenlace tanto para la raza mexicana como para toda la humanidad, ya que la humanidad vivirá con miedo en ese tiempo.